todos los puntos ofrendidos de Norte y Santander, ustedes podrán enviar y recibir dinero, pagar sus facturas y por supuesto hacer recartas Bien, y los números ganadores para hoy son 5, 9, 1, 1.